fundación canaria para las personas con sordera que tiene su sede principal en la isla de tenerife pero la fundación trabaja en todas las islas canarias me imagino que una entidad que trabaja en red que tiene proyectos para toda canarias como dices cuéntanos un poquito qué hace funcasor vale. pues funcasor eh, nació en el año 1992 fundada por padres y madres en la isla de tenerife pero trabaja con diferentes servicios atendiendo a lo que es la persona sorda en su globalidad. Desde que el niño se le detecta que tiene sordera, eh, pues eh, tenemos el servicio eh, de atención a las familias, atención y apoyo a las familias, el servicio de atención logopédico con refuerzo escolar. ...tenemos un programa que pertenece a la Consejería de Educación... ...que está en todas las islas excepto en La Gomera y en El Hierro... ...que se llama el Programa de Desarrollo para el Alumnado Sordo... Eh, ...estamos en todos los centros preferentes de... ...colegios públicos preferentes pero donde hay integrados niños sordos... ...y tenemos lo que es la figura del especialista en lengua de signos... ...es una persona sorda que le enseña lengua de signos a los niños... Eh, en, la, ...en las etapas infantil y primaria principalmente... ...para que pueda acceder a los contenidos curriculares... Eh, ...de la misma forma que sus compañeros oyentes... Eh, pues también tenemos un área de empleo para la integración laboral de las personas con sorderas, eh, un servicio de intérprete de lengua de signos para cuando las personas sordas necesitan hacer alguna gestión eh, de la vida cotidiana. Y también la fundación tiene un centro especial de empleo eh, en la isla de Tenerife eh, pues con diferentes divisiones, división de jardinería, división de manipulado de papel y cartón y de mensajería.